Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Irmari y soy de Papelería Studio. Hoy les voy a enseñar cómo crear paletas de colores en color.adobe.com. Eh, para crear una cuenta solamente necesitas poner tu información y Adobe te va a dar una cuenta gratuita. Eh, si ya tienes una cuenta gratuita, pues la puedes utilizar para crear tus paletas. Así que lo que vamos a hacer es que en nuestro... Eh, en nuestro browser vamos a escribir color.adobe.com slash forward create. ¿Okay? Le damos a enter. Aquí nos va a aparecer esta pantalla. Para nosotros poder guardar estas paletas de colores debemos de estar registrados en la cuenta de, de Adobe. Así que lo que vamos a hacer es que por aquí donde dice sign in le vamos a dar clic. Aquí vamos a escribir nuestra información. Así que yo voy a colocar la información mía. Y por aquí vamos, ¿ok? Esta es la pantalla que nos da al principio, así que aquí básicamente nos da los colores básicos el color que tiene el triángulo, este es nuestro color primario. Eh, es decir, todos los colores al, al lado derecho y al lado izquierdo son colores que van en conjunto o de acuerdo a las opciones que estemos utilizando. En este caso, en la parte izquierda, nosotros tenemos lo que son los colores análogos tenemos los monochromatic, tenemos el tria la triada de colores, tenemos los complementarios, tenemos los split, tenemos los double split, el cuadrado, el compound, los shades y custom. ¿okay? Así que tenemos varias opciones aquí y básicamente es de este color que tiene el triangulito. Así que, por ejemplo, eh, voy a buscar rapidito por aquí el, num el hex, el número o, o el nombre hex, es, es un, ese es el número que identifica o el código que identifica un color en particular. En este caso, este, esos son los colores que... utilizamos, ¿verdad? Para, o que escogemos para utilizar, perdón, en, nuestra, en nuestros diseños. Así que, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera ¿verdad? Este, hacer una paleta de colores de una imagen, pues, ¿cómo voy a hacer? Voy a buscar un exact theme Voy a buscar una imagen y voy a estar utilizando una imagen de Baby Shark y aquí automáticamente, miren, me dan una paleta de colores que escoge todos los colores que hay en esta imagen. Yo le voy a dar a Save, primero le voy a dar aquí Baby Shark okay. y ahí está. Y aquí en mi biblioteca están estos colores. Cuando yo voy a mis bibliotecas, aquí está el Baby Shark. ¿okay? Aquí la ventaja es que, por ejemplo, nos da la numeración de todos los colores. Aquí mismo podemos copiar eso, esos códigos, identificar los colores. También podemos bajar esta imagen como una imagen, eh, como una imagen JPEG. Y entonces esto lo podemos subir a cualquier, eh, ¿verdad? Eh, plataforma de colores que estemos utilizando o trabajando para nosotros trabajar nuestros diseños de papelería. O ya sea, no necesariamente tiene que ser papelería, pero también pueden trabajar lo que es este, la, el diseño gráfico también. Así que, por ejemplo, aquí en este caso, el verde vendría siendo el color eh, original, eh, así que pues lo podemos cambiar también dándole clic a los triangulitos. En este caso, pues usualmente el Baby Shark es el tiburón pequeño eh, color azul. Así que si voy a los colores, los colores análogos, él me va a dar los colores análogos que pertenecen a este color base. ¿okay? Luego si voy a monocromático me va a dar estos que están aquí. Si voy a la triada, que es básicamente un triángulo, eh, me da estos colores, los colores complementarios que son el lado opuesto el split complementary son eh, es como una y y el doble vendría siendo casi una x el cuadrado aquí está el compound y aquí está básicamente esto lo, ese es eh, lo que le llaman les shades eh, o verdad este básicamente son diferentes eh, tonalidades del mismo color y entonces aquí en custom pues nosotros le podemos este verdad podemos cambiarle los colores así que aquí podemos por ejemplo este que está aquí yo lo puedo mover hacia acá eh, aquí es donde nosotros la podemos crear nuestra propia paleta dentro de la plataforma ahora hay que recordar que si el color que tiene el triangulito vendría siendo nuestro color base ese color no cambia a menos verdad que lo que le que le cambiamos le cambiamos el color y le coloquemos el triángulo, ¿verdad? A otro color. Así es como nosotros trabajamos eh, estos colores. Ahora, si yo colocara, por ejemplo, el color que usualmente utilizo para mis promociones es el 00CCCC. Y le doy enter. 0C. corregir esto. Ahí está. 00 CCC es este color azul que está aquí, así que los colores análogos que van verdad, con este color vendría siendo estos cuatro que están a los lados, Monocromático, está la triada, está los complementarios, el split, así que, eh, ¿verdad? dependiendo de los colores que utilicemos, pues estos colores van a cambiar, así que... Eh, por eso es que ¿verdad? Le, le, les quería enseñar cómo utilizar esta opción, ya que la semana anterior utilizamos la opción de Drop. Esta es completamente gratis, simplemente tienes que crear una cuenta en Adobe, que igualmente es una cuenta gratuita. Y entonces puedes utilizar tus imágenes para crear estas paletas de colores con tus motivos, o simplemente pueden eh, colocar los códigos HEX a... Uh, Aquí en la plataforma también quiero enseñarles que, por ejemplo, aquí en la izquierda, en la parte de abajo donde dice Color Mode, esto lo podemos cambiar a CMYKK, a CMYK, perdón, donde ¿verdad? nos dan los códigos en, o sea, en magenta, yellow y black, eh, también, pero usualmente pues, el, la, el formato estándar, el RGB, porque ¿verdad? estamos utilizando un programa digital. Pero si estamos trabajando colores para impresión, entonces utilizaríamos el CMYK. Así que ya saben, así es como se utiliza el color.adobe.com para crear nuestras propias paletas de colores utilizando la plataforma de Adobe Color. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden dejar un comentario en la parte de abajo y con gusto les ayudaré. Que tengan lindo día y no se olviden de suscribirse al canal.